Y si les dirá que hemos estado engañosos a nuestra vida creyendo que estamos despiertos, pero no, estamos soñando realmente nuestra vida es un sueño, es una simulación generada por nuestro cerebro Sé que tal vez no lo van a creer y va a sonar algo descabellado Pero bueno, ese es el pensamiento que tenían los antiguos Tolteca Hoy les quiero hablar un poco acerca de esta ideología Tolteca y los cuatro acuerdos que ellos nos van a proponer para mejorar nuestras vidas No olviden darle click al botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando haya un nuevo video Déjenme explicarles un poco más esta idea de que vivimos en un sueño, de que todo esto es una simulación. Resulta que los toltecas pensaban que nosotros vivíamos en un sueño, en una simulación, pero así mismo puede ser controlado. Nosotros podemos escoger cómo va a funcionar ese sueño y qué va a pasar en él. Básicamente nosotros vivimos en el sueño de la sociedad, donde se nos imponen leyes, creencias, religiones, culturas. Básicamente los adultos que nos rodean de nuestra vida cuando nacemos son aquellos que nos van a inducir en este sueño, son aquellos que nos van a inducir en esta idea de sociedad, en esta Simulación, por lo tanto Nuestra atención queda atrapada Y la energía se empieza a transferir De una persona a otra, por lo que la única Forma de adquirir nueva información Y cambiar nuestra vida Cambiar nuestro sueño Es por medio de acuerdo, este proceso De sueño, de sociedad Es lo que se va a conocer como La domesticación de los seres humanos Básicamente todos estos acuerdos Que generamos van a guardarse Y almacenarse en lo que es el libro De ley, este libro es el que va a dirigir nuestro sueño Y resulta que a partir de ahí Nosotros vamos a tener dos versiones La versión que es el juez Nosotros mismos somos jueces de nosotros mismos Somos los que juzgamos nuestros Actos, nuestros comportamientos Somos los que nos castigamos así como Los que nos felicitamos, aunque esta segunda Parte no suele suceder, solemos Castigarnos más de lo que nos felicitamos Por otro lado tenemos la segunda versión Nuestra que es la víctima y es aquella Que recibe todos esos reproches Que nosotros mismos nos hacemos, es que yo no sirvo para esto soy un inútil soy un tonto todo ese tipo de cosas esos juicios los hace el juez y aquello aquella parte que sufre es la víctima y es que todo lo que hagamos todas nuestras acciones que vayan en contra de ese libro de ley en contra de esos acuerdos preestablecidos que tenemos va a reflejarse en una sensación de incomodidad en la zona del plexo solar en toda la zona del abdomen y esta sensación es lo que se va a conocer como miedo básicamente el mayor enemigo de nosotros mismos como seres humanos para avanzar y mejorar como personas es ese miedo desde pequeños nosotros fuimos creados y criados para buscar esa imagen de perfección que la sociedad quiere en otras palabras estamos satisfaciendo siempre a otras personas y si se ponen a pensar nosotros creeríamos que es la sociedad la que nos ataca y que es la sociedad la que nos maltrata pero realmente no hay otro ser que nos haya maltratado a nosotros más que nosotros mismos nadie es más duro con nosotros que nosotros mismos y la la cuestión es que desde que nacemos Hemos hecho acuerdos con el mundo exterior Padres, amigos, sociedad, Dios, etc Pero los acuerdos más importantes Son aquellos que hacemos con nosotros Son esos acuerdos en los que decimos Eso es lo que yo soy, yo soy capaz, yo puedo hacerlo Es por ello que los toltecas Nos van a decir que para poder vivir con alegría Y satisfacción Debemos encontrar la valentía necesaria Para romper todos esos acuerdos Que hemos creado basados en el miedo Por lo tanto nos van a proponer Cuatro acuerdos que yo les aseguro una vez los pongan en práctica Los hagan un hábito Para mejorar su vida radicalmente Vamos fue el primer acuerdo Sé impecable con tus palabras Es el acuerdo más importante Y tal vez el más difícil de mantener Y es que las palabras Construyen un gran poder Para crear Para construir Pero así mismo Pueden destruir Es algo así como La frase que escuchamos que dice Eres dueño de lo que callas Pero eres clavo de lo que dices Y el problema Es que durante esa domesticación Que hemos sufrido Nuestro entorno No tenía filtro Para decir las cosas No les Interesaba de él, no eran impecables Con sus palabras, y es por ello que Desarrollamos miedos que no Necesitamos tener, por ejemplo, oye No hagas esto que te vas a caer, oye, eres un Tonto, oye, eres un inútil, ese tipo De juicios, ese tipo de Acuerdos que el mundo exterior Nos hacía hacia nosotros, es algo que Aunque no lo quisiéramos, aunque no Nos diéramos cuenta, lo interiorizábamos Y de alguna forma nuestro subconsciente Se lo creía, es por eso que pudimos haber desarrollado miedos que ni siquiera somos conscientes De cómo los creamos, miedo a las alturas tal vez a por... cuando éramos pequeños, nos botamos en un muro y nuestros padres dijeron, oye, te vas a caer no hagas eso, y entonces nuestro cerebro lo asoció con que está mal y que hay peligro que en un examen, muchos maestros míos dijeron que era un inútil y que no lo iba a lograr y llegamos al examen y nos entra un estrés y una ansiedad, simplemente porque nos creemos eso que nos dijeron, por lo tanto, este acuerdo nos plantea la idea de utilizar nuestra energía adecuadamente empezar a usar las palabras a nuestro favor y no en nuestra contra, la impecabilidad de las palabras nos va a llevar al éxito y a la libertad personal y nos va a ayudar a que el miedo desaparezca porque lo va a transformar en amor y alegría, De al ser impecables con nuestras palabras, no solo nos vamos a ayudar a nosotros mismos vamos a ayudar también a todos aquellos que nos rodean, el segundo acuerdo es no te tomes nada personal, hay una frase que dice, la gente no te hace nada a ti, la gente solo hace cosas, tú eres el que decides si te afectan o no, muchas veces creemos que la gente cuando hace algo malo lo hace a propósito para lastimarnos pero muchas veces ni siquiera están pensando en nosotros cuando hacen esas cosas, por ello los toltecas nos plantean un acuerdo en que no nos tomamos nada personal Porque al hacerlo significa que de alguna forma Estamos de acuerdo con aquello que la gente cree Que la gente piensa acerca de nosotros Cuando realmente lo que ellos nos digan Lo que ellos nos hagan Es un simple reflejo de lo que ellos son No de lo que nosotros somos realmente A fin de cuentas nosotros somos lo que nosotros queremos ser No lo que la sociedad nos dice que somos El problema es que al no tener esa diferenciación en cuenta Vamos a dejarnos corromper, y nos vamos a dejar influir por ese mundo exterior, no hace falta que la gente nos diga las cosas que ya sabemos nosotros somos conscientes de quiénes somos, de lo que somos, de qué somos capaces de hacer y qué no somos capaces de hacer, por ello se nos plantea el no tomar las cosas como que no las hicieron directamente a nosotros, simplemente dejarlas fluir, no vamos a dejar que el veneno ajeno nos afecte y nos lastime y es este segundo acuerdo el que va a empezar a romper decenas de pequeños acuerdos que nos están haciendo su y que nos están afectando en nuestra vida día a día. De hecho, el segundo, con, sumado al primer acuerdo, van a empezar a romper por lo menos el 75% de esos acuerdos negativos, de esos acuerdos creados por el miedo previamente. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones, no supongas cosas. Nosotros estamos diseñados a suponer cosas, a creer y a pensar, pero es el problema, creemos, no sabemos. Y empezamos a creer cosas que a lo mejor no son ciertas y eso nos va a afectar aún más porque básicamente es preocuparnos por algo que puede que no esté sucediendo, y muchas veces al comprender las cosas mal, al no ser conscientes de eso, vamos a tomar las cosas personales, entonces si no respetamos el tercer acuerdo, básicamente rompemos el segundo acuerdo, y ya vimos que el segundo acuerdo va de la mano del primer acuerdo entonces, hay que empezar a trabajar en cada acuerdo individualmente pero al mismo tiempo como grupo como lo dije antes, las suposiciones traen sufrimiento, porque muchas veces sufrimos por cosas que ni siquiera son ciertas, y los azotecas nos dicen que al no hacer suposiciones, dejaremos de tomar una cosas personales y nuestras palabras empezarán a ser impecables Como último acuerdo es siempre entrega el máximo este acuerdo que quiere decir es que siempre es lo mejor de ti ni más ni menos y quiero decir con ni más ni menos es que hay que ser lo, lo que es preciso para que las cosas se den hay una historia que cuenta que una vez un hombre que quería llegar a la iluminación le preguntó a un monje cuánto tiempo meditar al día para llegar a la iluminación el monje le dijo medita una hora diaria y llegas a la iluminación en cuatro años el hombre le dijo ok si medito dos horas diarias si ya que llegar a la iluminación En la mitad del tiempo El monje le dijo no Y hace iluminación En el doble del tiempo La razón de esto Es que muchas veces Hacemos más De lo que realmente Debemos hacer Y esto nos va a cansar Nos va a hacer perder energía Y nos puede traer sufrimiento Que el cuarto acuerdo Al decir Haz lo máximo Siempre entrega Tu máximo Es que entregues Toda tu energía A las cosas Pero siempre Y cuando no le pases ese nivel de lo que es necesario Por eso dice no hagas ni más ni menos En este acuerdo se incluye la idea de dejar de pensar y empezar a hacer Porque las ideas no van a cambiar el mundo mientras que las acciones sí y... y lo principal que los toltecas nos quieren decir es que hay que ser arriesgados hay que empezar a vivir empezar a vivir es la idea de todo esto y es que esos cuatro acuerdos nos van a ayudar a que dejemos esa simulación que nos fue impuesta y comencemos a vivir realmente es hora de despertar del sueño en muchas culturas se cree se está el cielo y el infierno pero varias ideas dicen que el infierno es la tierra el infierno es nuestra vida y de alguna forma es cierto porque nos vamos a afectar por los demás nos dejamos afectar por la sociedad siguiendo estos cuatro acuerdos podemos convertir ese infierno en nuestro cielo los zotecas describen esta domesticación como parás y hay que destruirlo para hacerlo nos van a proponer tres opciones la primera de atacar sus cabezas una a una eso qué quiere decir empezar a destruir miedo por la segunda, dejar de alimentarlo, dejar de darle energía, empezar a practicar estos cuatro acuerdos que les di, dejar de vivir con rabia, con envidia, cambiar esas emociones negativas por emociones positivas, cómo lo logramos, dando el máximo, no haciendo suposiciones, no tomándonos las cosas personales y siendo impecables con nuestras palabras. Y la última estrategia para matar a este parásito es Iniciación de muerte Y es que es una muerte simbólica Básicamente debemos morir para comenzar a vivir Debemos ma matar esa versión que no queremos de nosotros Para que una mejor versión nazca y comience a vivir Sé que suena algo descabellado tal vez Y complicado Pero realmente no lo es Todo es cuestión de hacerlo un hábito Empezar a ser más conscientes de lo que hacemos, empezar a ser más conscientes de nuestra vida. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse, dejen un comentario, ¿qué piensan de estos acuerdos? ¿Creen que los pueden hacer? ¿Ya los están practicando? Compártanlo con sus amigos. Nos vemos en un próximo video.